Leemos e imaginamos, leemos y conocemos, leemos y viajamos, y cada vez que leemos podemos sentir el sonido de las hojas. Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos el gusto de charlar con el profesor Juan Antonio Vilar, docente e historiador de la provincia de Entre Ríos, reside en la ciudad de Paraná, y con él vamos a estar charlando sobre una serie de libros de historia argentina y americana publicado por Editorial Eduner, la editorial de nuestra Universidad Nacional de Entre Ríos, y que comienza en línea histórica con otra interpretación de nuestro pasado, los primeros pobladores, invasión europea y coloniaje español, y que integra una serie de unos primeros cinco libros que va a continuar con otras publicaciones. Vamos a charlar un poco sobre historia argentina, pero vista desde la provincia de Entre Ríos con el profe Vilar. Hola, profesor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Me voy a tomar el atrevimiento, Juan, de eh, decirte profe, como te dicen la mayoría de tus alumnos y ¿Cierto? como te conocen popularmente como el profe Vilar. Eh, Juan, eh, primero, para quienes te están viendo del otro lado, eh, queremos conocer cómo fue que te acercaste al mundo de la historia, cómo fue que te atrapó, te apasionó la, la historia y... Eh, ¿Qué fue lo, lo que primero te hizo llegar a ese lugar? Sí, eh, yo desde muy chico estuve interesado por la política. Eh, recuerden ustedes, por, por mi edad, que fue en la primera época del gobierno de Perón, ¿no es cierto? Bueno, y digamos, este, siguiendo todo en lo posible a través de los diarios y de la radio de aquella época, este vinculé la, la política con, con la historia, ¿no es cierto? ¿Mm? con la política del pasado ¿Mm? y bueno, y leí algunos libros que realmente este, digamos, eh, influyeron en parte de que yo me, para que yo me decidiera a seguir el profesorado porque cuando terminé el secundario yo no tenía una vocación definida ni por la docencia, ni por la historia, ¿no es cierto? Pero estaba cerca, próximo, ¿no? Y realmente yo digo que, para mí, me digo que acerté, ¿no es cierto? Porque yo soy docente de ALMA. Eh, esto de, de escribir viene, bueno, este, como una continuidad después de haber dejado la docencia, de haber jubilado, ¿no? Así que... Este, yo estudié en Paraná, en el Instituto del Profesorado Secundario de Paraná y me fui a, a trabajar por primera vez a Montecaseros. Este, ahí me relacioné bastante, incluso me casé en Monte Caseros y estuve fugazmente, digo así, dos años y ocho meses en la Facultad de Humanidades de Resistencia Chaco de de, de la este, Universidad Nacional del Nordeste ¿m? y después quise retornar a Paraná eh, para tener mejores perspectivas. ¿m? Bien, eh, yo ejercí la docencia secundaria muchos muchos años, más que la superior y la universitaria. ¿no? En la facultad estuve eh, cerca de 30 años, trabajando muy bien, muy cómodamente, con, con plena libertad y comodidad, ¿no es cierto? Y, y más de un alumno dijo, eh, y docentes también, bueno, eh, ¿por qué si, si tienen los manuales, los textos, errores e incluso hasta, hasta falsedades, ¿no es cierto? Este, ¿Por qué no, no, no escribe usted este, en el libro de historia argentina. Bueno, eso resultó, me decidí entonces, después que me, me jubilé. Es decir, poco antes de jubilarme, eh, yo mandé a la Facultad de Ciencias de la Educación eh, un proyecto, un plan de, de, de trabajo, de, de estudio y publicación de historia argentina en donde yo trato de eh, refutar eh, y aclarar a través de todo el proceso que voy siguiendo, ¿no es cierto?, este, eh, mucho, muchos errores y muchas, muchas falsedades que eh, forman, han formado la conciencia histórica de los argentinos. Es decir, la mayor parte de los argentinos, ¿eh? Que han hecho el primario, el secundario, incluso la universidad. Pero que, digamos, no, no han estudiado propiamente historia, ¿no es cierto? Eh, bueno, este, eh, creen y siguen la, la historia tradicional, la historia que llamamos oficial, la historia liberal mitrista, ¿no es cierto?, europeizante, ¿no es cierto?, o en, en mucho menos casos, la historia revisionista, que también tiene eh, multitud de, de, de errores, ¿no es cierto? Digo errores por no, no ser más fuerte. Este, claro, eh, cada una de esas corrientes históricas argentinas lo, eh, interpreta y mira la historia desde un lugar, todos miramos desde un lugar determinado, ¿no es cierto?, no existe la, la imparcialidad, la neutralidad en el historiador, no existe, este, porque todos tenemos una cosmovisión, una manera de ver las cosas, de, de interpretarlas, que son distintas, son diferentes, y eso influye, pero notoriamente, básicamente, en, en los historiadores, en, en nosotros, en los investigadores y y en los historiadores. Y en su caso, profe, usted, eh, ¿cómo se fue nutriendo de la experiencia política, de las vivencias de las diferentes épocas? Eh, hablaba, mencionaba esta cuestión de que eh, cuando se retorna a la democracia pudo continuar con la actividad docente durante la dictadura militar, eh, estuvo perseguido, proscripto como docente. ¿Qué nos puede contar un poco de, de esto de vivir los tiempos históricos en persona y cómo eso después lo fue influyendo para, para interpretar la historia, ¿no es cierto?, para leerla y ir eh, entendiendo cada etapa del país en uno y luego también eh, interpretar digamos, los procesos históricos. Sí. Eh, fíjate. Eh, yo viví en una vida algo extensa. ¿eh? Eh, casi todos los golpes militares, ¿no es cierto? Este, bueno, y, y la primera época del peronismo, ¿no es cierto? Después ya, eh, golpe militar de la Revolución Libertadora, eh, Frondizi, otro golpe militar, la Revolución Argentina. ¿eh? Bueno, este, y, y todo lo que yo iba, iba viviendo, ¿no es cierto? Este, bueno, eh, yo trataba de, no solamente de estudiar o bien todo el proceso, sino eh, viéndolo desde una posición determinada, ¿no es cierto? ¿Mm? Este, de ahí es que eh, si yo pudiera terminar con el proyecto de publicaciones, ¿no es cierto?, de escritura y publicación, bueno... Eh, yo tendría que incluir en tres o cuatro tomos, ¿no es cierto? Los últimos, eh, todo el proceso que yo he vivido. Que, este, el siglo XX. Claro, sí, sí. Perfecto, así. Bien. Eh, bueno, eh, eh, fíjate, fíjate tú que eh, este, todo ese proceso argentino y también el, el que se daba en el mundo y sobre todo acá con la revolución cubana bueno, fueron, fueron hechos que eh, influyeron en, en mi concepción de, de, del proceso mundial y, y latinoamericano y nacional ¿no? eh, bien, este, eh, era... Aquella época que yo este, en, eh, viví, eh, digamos, con, con muchas expectativas favorables, ¿no es cierto?, de que se pudiera poner fin, digamos, a, a toda, a, a, a toda esa, esa historia social que vivimos los argentinos, y por ejemplo, eh, los pueblos que, de Asia y África que recién se estaba independizando, ¿no es cierto? ¿Mm? Mientras que acá en América Latina, bueno, creíamos que, que este, la revolución cubana iba a ten, tener tanta repercusión como lograr finalmente que los otros países dependientes de del imperialismo, ¿no es cierto?, y de las oligarquías dominantes, ¿no es cierto?, bueno, este, eh, cambiaran su rumbo y se establecieran gobiernos de los pueblos, ¿no es cierto?, este, verdaderamente soberanos y no dependientes como, como se está de, de, del gran poder económico, ¿no?, y esa tarea de, de historiador, ¿no es cierto?, cuando usted se formó como historiador y cuando empezó a dar los primeros pasos, eh, estaba politizada, podemos decir, eh, es una tarea que estaba vinculada con, con la función intelectual, ¿no es cierto?, no un historiador de biblioteca, sino más un intelectual. Indudablemente, indudablemente, sí. Eh, a tal punto que, por ejemplo, en... Eh, en mi primera época de ejercicio de la docencia secundaria, bueno, yo tuve, tuve denuncias, ¿no es cierto?, por el hecho, según la acusación, de que yo no, no respetaba los próceres, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Bueno, este, sí, eh, tuve, tuve, también, tuve también algunos otros inconvenientes, por ejemplo, cuando ejercí en la Escuela Normal de Paraná, ¿no es cierto? ¿Mm? Este, en, en un ambiente en que en que los jóvenes efectivamente en la, en la década del 70, por ejemplo, fines del 60 y etcétera, estaban bastante politizados, ¿no es cierto? Eh, de modo entonces que, bueno, que eh, este, en más de una oportunidad, este, algún alumno me, me este, objetó por, por algunas cosas que yo decía, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero más, más que aquella primera denuncia, no hubo, que yo sepa, ¿no es cierto? Este, bueno, pero entonces eh, era una época que, que eh, había, eh, digamos, restricciones en el sentido eh, de, de, del mismo ejercicio de la docencia que uno tenía, porque. Por ejemplo, por ejemplo, eh, este, uno por ejemplo se refería a la Constitución Nacional, ¿no? Y este, hablaba de, de, de los tres poderes del Estado, ¿no es cierto? ¿Mm? Tres poderes independientes, uno de otro. Bueno, y resulta que este, en, eh, en la época de la, de, del gobierno de la Revolución Argentina, ¿no es cierto? Resulta que este, eh, al frente del Poder Ejecutivo estaba un militar, al frente del Poder Legislativo otro militar, y el Poder Judicial y, y las universidades, todas en, en manos de, de militares, ¿no es cierto? ¿Mm? Este, bueno, entonces este, había que, que, que, que, bueno, que, que mostrar lo que debía debía ser verdaderamente y lo, lo que vivíamos en ese entonces, ¿no es cierto? ¿Mm? El contenido de cátedra de la teoría no coincidía con la realidad. Absolutamente, ¿no? <risa> bueno, este, pero entonces eh, la cuestión cambió cuando, cuando se restableció la democracia en la Argentina, bueno, este, y ahí sí, eh, no, no, no, no, no tenía, digamos, las contradicciones esas, teórico-prácticas, ¿no es cierto?, de, de, de proceso. Eh, eh, político argentino que se vivía en ese momento, ¿no? ¿No? Profe, y um, usted contaba hoy que eh, cuando tuvo tiempo, ¿no es cierto? Luego de, la, de jubilarse, ¿no es cierto? Tuvo el tiempo para dedicarse a la investigación histórica, eh, que es una tarea diferente a la, a la docente, ¿no es cierto? Usted trabaja eh, consultando fuentes, yendo a archivos históricos. ¿Cómo es un poco el, el proceso de, de escritura y de trabajo que usted hace para.? para poder investigar la historia. Bueno, eh, de, eh, si bien en dos oportunidades este, yo trabajé efectivamente en los archivos sobre, sobre documentos, este, en, digamos, oficiales eran casi todos, o, o cartas, ¿no es cierto? Este, eh, no, no tuve tiempo ni voluntad, ¿no es cierto?, para, para seguir ese tipo de investigaciones, ¿no? Eh, porque además, además, además, eh, eh, las, las investigaciones histórico-sociales que se hacen, económicas, ¿no es cierto? Este, generalmente abarcan este, en un determinado momento, un determinado periodo, un determinado proceso, ¿no es cierto? Porque no se puede investigar a fondo a través de, de documentación, de archivo. ¿eh? todo el proceso histórico argentino, ¿no es cierto? ¿Mm? Este, entonces, un, uno, como yo, debe valerse de las, de, de las fuentes editadas, ¿no es cierto? ¿Mm? Este, y, y por suerte, eh, hay muchas fuentes importantes, ¿no es cierto?, que por ejemplo yo he ocupado en, en los primeros libros que he escrito, no, no, no, no he ido a España, no he visitado el Archivo de India, eso sí. ¿eh? Este, pero entonces eh, las Asambleas Constituyentes Argentinas de Emilio Rabignani eh, es una fuente de documentos editados, ¿no es cierto?, importantes, ¿no es cierto? No la única, pero muy importante. Después, eh, el Senado de la Nación en época de gobierno de Frondizi, este, editó la Biblioteca de Mayo, ¿no? Este, una serie grande de, de publicaciones, de diarios, de memorias, este, de, de publicaciones, digamos, no editadas, ¿no es cierto? Este, bueno, que, que es una fuente histórica importante para para estos primeros periodos, ¿no es cierto?, de la, la Revolución de Mayo, los gobiernos que le sucedieron, ¿no es cierto? Ahora, eh, ya este, en, en los últimos libros, eh, he consultado fundamentalmente el registro nacional de la República Argentina, en donde están, eh, figuran los decretos, tratados, algunas leyes, ¿no es cierto? Eh, pero además, además entonces, eh, hay muchos investigadores que han publicado en su, con sus investigaciones libros que adjuntan, este, en, digamos, documentos inéditos, ¿no es cierto? Bueno, entonces este, en, ahí he tenido oportunidad en consultar a, a muchos autores investigadores de consultar muchos documentos que no fui, no. Eh, existían que no se publicaban en las publicaciones que mencioné anteriormente, ¿no? Entonces eh, me he valido para mis publicaciones, para mis trabajos de, de edición, de escritura primero y edición después, de esas fuentes editadas y de todos los libros que, que estuvieron a mi alcance, de autores que trabajaran el periodo que yo estudio, ¿no? Este, y que no son pocos, ¿no es cierto? Yo eh, este, agrego una bibliografía de una treintena de libros, pero este, para cada libro he consultado mucho más de, de, de, de 100 publicaciones, ¿no es cierto? ¿Mm? Eh, de modo entonces que. Este, esas han sido mis fuentes de información. Profesor, eh, usted eh, hoy mencionaba que eh, por lo general en, en, en el sistema educativo se enseña con la historia escrita desde Buenos Aires, la, la historia mitrista como se le suele llamar, o en parte con algunos autores revisionistas, y suele ser la, la mirada porteña, podemos decir, la mirada de Buenos Aires, ciertamente pero, pero aquí Entre Ríos eh, ha sido protagonista de, de muchos hechos históricos y las provincias tienen tal vez muchas veces que empezar a ver o reflexionar sobre, sobre muchos eh, procesos históricos que tal vez no tuvo tiempo de pensar eh, la sociedad o, o muy pocos lo pensaron. ¿Cómo fue un poco el trabajo de usted de eh, ante la historia oficial y la historia escrita desde Buenos Aires, desde Entre Ríos, desde Paraná, donde usted reside, donde usted vive, eh, empezará a contar la historia que usted quería contar. Sí, y eso es muy importante, es muy importante. Este, yo digo que yo escribo la historia argentina, yo veo la historia argentina desde, desde Entre Ríos, desde Paraná, ¿no es cierto? ¿Mm? Este, y justamente, justamente en todo este periodo del siglo XIX, o en gran parte del siglo XIX, bueno, este, Entre Ríos tuvo eh, momentos de especial importancia que influyeron enormemente en, en el proceso histórico, político de, de la Argentina, ¿no es cierto? Con las dos figuras más importantes que fueron eh, Francisco Ramírez y, y justo José Urquiza aparte de don Ricardo López Jordán ¿no es cierto? efectivamente, sí mi mirada es una mirada provinciana este, distinta a la mirada porteña ¿no? Eh, bueno, desde, desde, desde una posición que es una posición de, de un socialista de izquierda ¿no es cierto? Es, esa es es, ¿Así es, se define usted sí. ideológicamente su, su marco? Ajá. Claro, este, y utilizando aspectos este, centrales, de, digamos, este, de, de, del materialismo histórico, ¿no es cierto? Porque yo entiendo efectivamente que nada influye tanto en el proceso social de, del hombre, de la humanidad, sino es a través de... de la economía, del proceso este, económico fundamentalmente, que es el más influyente mi, ma mi manera de ver, mi manera de apreciar, ¿no? Que es lo que planteaba eh, justamente Carlos Marx, eh, ¿Sí? las ¿Sí? condiciones materiales eh, tal cual, que definen eh, al hombre. Tal cual, efectivamente, sí. Uh -huh. Bueno, este, entonces, eh, claro, eh, estas dos épocas tan importantes de la actuación de Ramírez y de Urquiza, eh, eh, tienen preponderancia en, en algunos de, de mis libros, ¿no es cierto? ¿Mm? Eh, bueno, fundamentalmente el, el, en el caso de, de Urquiza, que fue el, el, el, digamos el precursor de, de la organización institucional de, de la Argentina y que, y que trató de organizar el país, no es cierto, desde, desde, desde las provincias, es decir, tuvo un, un proyecto de, de creación de estado nacional, este, en, provinciano, no es cierto, distinto al estado centralista porteño que siempre había existido desde mayo de 1810, no es cierto, y que bueno, Después se, se, se fortaleció justamente con la, la defección del mismo Urquiza en, en Pavón y en Cañada de Gómez. ¿no? Pero entonces, este, desde el año 52, ¿no es cierto?, hasta pasando por el 53 con la Constitución Nacional y con ese eh, Estado que era la Confederación Argentina que tenía su sede en Paraná, su gobierno en Paraná, bueno, este, fue entonces el, el único intento que hubo en, en, el, en el país, ¿no es cierto?, de, este, de formar un Estado Nacional, no estén... Eh, centralizado en Buenos Aires este, no euro europeísta, no dependiente del capital extranjero etcétera ¿no? Profe, si le parece le propongo hacer un recorrido para ir eh, haciendo una línea de tiempo por ¿Cómo? los distintos libros, más allá de la fecha de publicación eh, nos va a servir como para para orientar al televidente para quienes nos están viendo eh, este primer libro que se llama Otra Interpretación de nuestro Pasado, Los primeros pobladores, invasión europea y coloniaje español, publicado por Eduner, que aborda eh, la etapa que se suele denominar precolombina o precolonial, eh, previo ¿no es cierto? A, la, a la invasión española de, del continente americano, y que usted aquí en este libro utiliza este concepto, que es un concepto que hace un par de años se empezó a, a utilizar, que es había Yala que es el nombre que los pueblos originarios le dan a, a nuestro continente. Sí, efectivamente, este, claro. Eh, no es que, que esté impuesto ni mucho menos el, el término, este, la denominación de abya Ayala, ¿no es cierto? Pero yo creo, efectivamente, y por eso lo utilizo, que es mucho más justo utilizar ese término que es un término de un, un, un pueblo panameño de esa zona, ¿no es cierto? Que, que no fue grande ni, ni fue, este, digamos, muy influyente como eh, el de los aztecas en México o el de los incas en el Perú, ¿no es cierto? Este, pero esa denominación de, de, este, de Lavia Ayala me parece eh, no solo... Este, mucho más apropiada que el de América, sino este, eh, una, una, con una denominación, digamos, este, muy hasta poética de, este, de mencionar a la tierra en que se vive, ¿no es cierto? Bueno, eh, Espero que en, en, en, en la zona de Bolivia, por ejemplo, se, se usa muchísimo, ¿no es cierto? Yo he escuchado y he, y he leído de, de este, eh, políticos, de, de sociólogos, ¿no es cierto? Eh, he leído que utilizan ese término había yala, ¿no es cierto? Eh, y bueno, eh, espero que con el tiempo esa denominación finalmente digamos, sustituya al término de, de América. Eh, Juan, en este libro, eh, primero en la línea de tiempo, usted eh, aborda cómo fue repartida, podemos decir, eh, de alguna forma, eh, las tierras, los territorios, eh, incluyendo los pueblos originarios, entre las distintas coronas, los distintos imperios de de la época eh, la Iglesia Católica, que también avalaba desde Roma cómo se distribuían esas tierras eh, y va abordando un poco cómo se va constituyendo eh, esa primera eh, conformación, digamos, de lo que es eh, esa primera oleada europea, ¿no es cierto?, de, de lo que fue la conquista y también del establecimiento de, de, del poder europeo sobre América. Eh, ¿Cómo puede reflexionar ese periodo? ¿Cómo, cómo bueno, lo ve? Este, digamos, eh, cuando llegaron los, los, los conquistadores europeos, este, eh, los españoles en, en gran parte de, de, desde México hasta, hasta el sur del, del continente, los portugueses en, en la zona del nordeste de Brasil, desde donde avanzaron muchísimo hacia el oeste y hacia el sur, ¿no es cierto? Los ingleses en las costas de América del Norte y los, los, los, los franceses más al norte todavía pero también en la zona, en la zona del Caribe Bueno, estén, eh, todos esos invasores van a terminar en... Eh, sustituyendo de una manera este, dramática, este, cruel, ¿no es cierto?, a la población nativa, ¿no es cierto?, o, o, o los lo fueron arrinconando, ¿no es cierto?, pero entonces, entonces este, ellos ocuparon un, un, todo este vasto territorio, todo este continente, ¿no? y constituyeron este, una base central de lo que sería, la, la, las futuras sociedades desde de donde se organizarían los estados nacionales, ¿no? Eh, pero entonces, entonces eh, frente a, a tantas fantasías y en, e inexactitudes que, que eh, estén... Los chicos del, del primario, del secundario y aún de la universidad consumen acerca de lo que fue la conquista española acá, en esta parte de, del territorio, en la Argentina. Bueno, este, yo trato de, de señalar en mi libro cómo fue verdaderamente la conquista, ¿no es cierto? Este, y cuáles fueron los resultados. Es decir, eh, este... Eh, lo, lo, los españoles aquí eh, estén, se consideraron como le, le, legatarios por legado del papa como señores del territorio. ¿no? Y entonces estén, no solamente eh, lucharon militarmente contra los indios, sino que estén, van a van a eh, ocultar su, su cultura y van a tratar de, este, de, de eliminarla por completo, ¿no es cierto? ¿Mm? Eh, eh, por ejemplo, este, en, en, en México se llegó a prohibir que los indios hablaran su, su idioma en el, el náhuatl, ¿no es cierto? ¿Mm? Eh, bueno. Eh, y por ejemplo, bueno, este, se dice en, en, en los libros, en la mayor parte de los libros, que los indios eran bárbaros, eran analfabetos, eran ignorantes, ¿no es cierto? Bueno, y hay, hay pruebas, pero en abundancia, que demuestran lo contrario, es decir, por empezar, este, eh, eh, los españoles este, se... Preocuparon muy bien en destruir los códices de los indios, de, de los aztecas y de, y de los este, de, de los demás pueblos de, de esa zona de América del Norte y Central. Que eran los pergaminos, los textos escritos sí, que había sí. de la época. Claro. Bueno, todo eso trataron de destruirlo, para decir después los españoles, ¿no es cierto?, que los los indios eran bárbaros, no tenían historia, ¿no? Historia ni cultura. No tenía, no te, y no tenían cultura, bueno, eh, y en cuanto este, a, a, digamos, algunos adelantos de, de los mayas este, fueron notables, por ejemplo, ellos confeccionaron el, el calendario que era más preciso que el calendario gregoriano, ¿no? Y para eso había que tener bastante conocimiento, ¿no? Y de esa práctica eh, de la tradición de los imperios, ¿no es cierto? De esto de eh, oprimir un pueblo, robarle su historia, su tradición para, para dominarlos, ¿no es cierto? Para poderlo dominar. Eh, aquí también usted aborda lo que, lo que es la esclavitud también, ¿no es cierto?, eh, que ahora de a poco se está comenzando a hablar de los afroargentinos, de los afroentrerrianos, que es una parte olvidada y oculta de nuestro, de nuestro pasado, de nuestra historia, eh, y que son parte también de, de una de las corrientes migratorias forzada, obligada, producto de la esclavitud de, del siglo XIX, perdón, de, de siglos previos al siglo XIX, ¿no es cierto? Y que en el siglo XIX se logra eh, abolir, ¿no es cierto?, la esclavitud. Sí, ciertamente. Como eh, Con la llegada de los europeos se produjo acá en América lo que se llama la, la catástrofe demográfica este, en, por la inmensa cantidad de, de nativos este, en, que murieron, no solamente a causa de las guerras, sino fundamentalmente a causa de... de de las epidemias que trajeron los, los españoles fundamentalmente, ¿no es cierto? Este, bueno, eh, y además porque, por ejemplo, para el caso del de, de, eh, noroeste argentino y, y la zona de, de, de Potosí, ¿no? este, los indios eran arreados a las minas, ¿no es cierto? De, desde, desde miles de leguas de distancia, y allí tenían que abandonar este, su, su, su tribu, su pueblo, su familia, sus costumbres, su, este, su alimentación ya había disminuido a menos de 10 millones de indios, ¿no? Eh, este, bueno, para, para América Española se calcula que llegaron dos millones y medio de, de, de indios esclavizados, el doble para, para la América portuguesa y, y, y más del doble entre los dos en, en América inglesa. ¿no? Ahora, eh, esto esta, esta, esta nueva población, ¿no es cierto? Digamos, fue muy importante y fue bastante numerosa Por ejemplo, en la época de, de la Revolución de Mayo Se calcula que una tercera parte de la población de Buenos Aires O de una cuarta parte, tercera o cuarta parte de Buenos Aires y Montevideo Era población negra, ¿no es cierto? Los jesuitas en, en Córdoba tenían una organización este, verdaderamente económica, importante de producción, ¿no es cierto?, este, utilizaron miles de negros esclavizados, ¿no es cierto?, en fin, estaban distribuidos en, en todo el territorio de lo que fue el río de la Plata, ¿no? Aparte de esto, aparte de esto ¿no? hubo ese, ese proceso de mestización eh, fundamental, muy importante, ¿no? Eh, este, eh, por y por ejemplo, eh, los primeros pobladores de Buenos Aires, los fundadores de Buenos Aires, los fundadores de Santa Fe, los fundadores de eh, este, corrientes, ¿no es cierto? ¿Mm? Eran la inmensa mayoría mestizos. Después de, de, este, de la fundación de, de, de Asunción, este, ahí hubo un proceso de mestización con el, el indio guaraní, pero realmente enorme, gigantesco. Bueno, ellos fueron este, en esos mancebos de la tierra que llaman a algunos historiadores, ¿no es cierto?, los primeros pobladores de Buenos Aires, de Santa Fe de, y, de, y de Corrientes. ¿m? Eh, bien, pero entonces eh, también hubo una, una mezcla muy grande, muy grande de, eh, de mestizos con, con, digamos, europeos, de, de, de este, españoles con negros, de. Eh, mestizos o, o indios con negros, ¿no es cierto?, hubo una, una, una mezcla realmente muy grande, muy grande, ¿no? Pero entonces, eh, en época, como dije, de, de la revolución, este, había una población de, de, de alrededor de una cuarta parte o menos de negros esclavos que convivían con, con los españoles, no como la mayor parte de los indios que habían sido arrinconados, aunque, aunque muchos de ellos, ¿no es cierto? Muchísimos de ellos este, trabajaron al servicio de los españoles y, y, y murieron en, en su trabajo, ¿no es cierto? ¿Mm? Y en ese contexto que usted justamente está mencionando, eh, podemos eh, incluir este libro, que es eh, la segunda publicación, que es... Revolución y lucha por la organización, primera y segunda décadas de la revolución de 1810 a 1829. Este es el contexto en el que usted menciona justamente los esclavos de ahí de la ciudad de Buenos Aires y bueno, quienes van a, a dar su vida muchas veces por las primeras batallas y la, las luchas por la independencia también. Sí, y eso, este, digamos, digamos eh, no, no es muy conocido, no es muy difundido. Este... Eh, San Martín, por ejemplo, eh, organizó el ejército de, ejército de los Andes, ¿no es cierto? ¿Mm? Bueno, y eh, cruzó la cordillera y eh, libró su primer combate en, o batalla en, en Chacabuco, ¿no es cierto? Bueno, eh, este, conocemos que al día siguiente de ese combate o de esa batalla, este, visitó el campo, ¿no es cierto? Y lo que se conoce es que San Martín habría dicho en ese momento, pobres negros, porque seguramente la mayor parte del ejército de San Martín, ¿no es cierto?, era eh, integrado por negros. Pues bien, bueno. De, este, no solamente ese ejército de San Martín, los otros ejércitos también, este, con las levos, levas forzadas que hizo Buenos Aires, bueno, se incluía a, a los criollos pobres, incluso a algunos gauchos que pescaban, ¿no es cierto? Este, mestizos, este, a pelear por la patria, ¿no es cierto? Bueno, eh, y finalmente... Este, eh, Pareciera que, digamos, los últimos ejércitos que integraron los negros, que ya no eran tan numerosos, no eran, eh, fueron los, los que lucharon en Paraguay, pero ahí ya, ya no eran numerosos. Bueno, pero entonces, este, eh, digamos, de esos, de esos negros, de esos, de esos mulatos, ¿no es cierto? ¿Mm? Y lo, y los descendientes de todos ellos, bueno, estén ahora eh, es, se, se están preocupando los, los, los descendientes actuales bueno, de conocer su, su origen, ¿no es cierto? y todo, digamos, estén, eh, lo que fueron su, sus antepasados ¿no? Y en este segundo libro, Revolución y lucha por la organización eh, Entre Ríos tiene una, un protagonismo los primeros cabildos que adhieran a la Revolución de Mayo el proceso de la, de la República de Entre Ríos eh, eh, florece el, el germen revolucionario aquí en la provincia de Entre Ríos Efectivamente sí este, aquí eh, los, los cabildos de Entre Ríos y los de la banda, banda oriental fueron los primeros en reconocer claro, por la cercanía ¿no es cierto? En, este, el, el gobierno de instalado en Buenos Aires a partir del 25 de mayo, ¿no? Claro, este, y precisamente como eh, Montevideo este, rechazó ese gobierno de la Junta, bueno, este, inmediatamente se va a desencadenar la lucha entre unos y otros, ¿no es cierto? Y. Entre Ríos va a ser escenario este, de, de las primeras luchas, ¿no es cierto? Y, y ahí sobresale en este, Entre Ríos un personaje que lamentablemente eh, este, vivió poco tiempo, que es Bartolomé Zapata, ¿no? Eh, pues bien, pero entonces este, de ahí tenemos este, de esas invasiones, procedente de Montevideo y con destino a Buenos Aires, indudablemente, a su paso por Entre Ríos. De los realistas que querían recuperar claro, el dominio. Claro, la capital, claro. Entonces, este ahí surge ese, ese personaje tan importante que va a ser Francisco Ramírez, que en esa época aparece como, como un verdadero correo, ¿no es cierto?, que, que que lleva y trae información, ¿no es cierto?, desde esta costa del Uruguay hasta el Paraná, ¿no? Pues bien, este, pero entonces eh, Ramírez va a ser rápidamente tomado prisionero y, y, y llevado a Montevideo. Pero justamente en, en, esas, en esas invasiones este, realistas a Entre Ríos, este, participa, bueno, eh, primero el comandante Michelena, pero participa Artigas, ¿no es cierto? Que justamente a principios del año 11 ¿m? decide desertar del de, de ejército realista y ofrece sus servicios a Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿M? Inmediatamente retoma este, hasta la banda oriental cuando ya se ha producido... La, la revolución de el grito que llamamos el grito de asensio no bueno que es el comienzo de una revolución completamente distinta eh, a la de buenos aires la revolución de buenos aires la hicieron eh, eh, lo, los, los vecinos más importantes más, más más destacados no es cierto la elite porteña podríamos la elite porteña, decir porteña sí de, de, de, de, digamos de comerciantes, de, de militares, de intelectuales, ¿no es cierto? Y con, con la, la ayuda de, eh, de Gran Bretaña. Es decir, este, eh, al día siguiente de integrarse la junta, recibe la Junta secretamente al capitán Fabián, que fue el jefe de, de una embarcación que estaba en el puerto de Buenos Aires anclado y que celebró jubilosamente eh, la, la revolución, ¿no es cierto? Bueno, fue, fue recibido el capitán Fabián y allí se le prometió, según la información que él dio inmediatamente a, a Lores Tramford, que era el representante eh, inglés o británico este, en, en Río de Janeiro que, eh, este, que, la banda, que, que la Junta de Buenos Aires este, en, eh, estaba decidida a eh, beneficiar a... a, a, a darle derechos, ¿no es cierto?, a, al comercio británico y, a los, y a, los, a los habitantes británicos que vivían en Buenos Aires, a través del comercio fundamentalmente, ¿no? Y es por eso que al poco tiempo, bueno, se, se, se libera la, la, la importación con, de productos con, con Gran Bretaña, que estaba restringida por... Eh, la, este, las autoridades coloniales, ¿no? Imponían un monopolio, ¿no es cierto?, de, de, de comerciar un monopolio con España. Este, de España, de, uh -huh. desde Cádiz, ¿no es cierto? ¿Mm? Bueno, pero entonces, este, y, y Gran Bretaña realmente eh, este, claro, va a estar muy interesada en no solamente en esta revolución que se produce en Buenos Aires, sino que ese mismo año se producen revoluciones en México, en, en, en Nueva Granada, en Chile, ¿no es cierto? Este, precisamente porque aspiraba a que eh, se instalara acá el libre comercio sin la, las restricciones impuestas por España, ¿no es cierto? Y de ahí que Gran Bretaña, este, en digamos, pro, eh, este, protegió eh, eh, diplomáticamente, políticamente y digamos y, y, y, y militarmente a, a las Revoluciones Americanas. ¿m? Ejércitos enteros de, de, de eh, ingleses pelearon con con eh, este, Simón Bolívar, por ejemplo. ¿m? Con los distintos líderes revolucionarios. Y sí, ¿Y, sí, sí. Profe, y en ese contexto surge el artiguismo, surge eh, Francisco Ramírez, eh, surge eso que usted está mencionando que es un otro costado de la revolución que ya incluía a otros sectores, a los sectores populares. Tal cual. Y, eh, y me parece eso fundamental, claro, eh, más todavía. Y eso eh, este, eh, digamos, no se lo presenta así en la mayor parte de, de los libros, estén, y, y manuales y, y textos, estén, digamos, más importantes eh, que la primera década de la Revolución fue la lucha fundamentalmente entre el centralismo porteño, oligárquico, ¿no es cierto?, ¿Mm? estén eh, Todavía eh, estén, eh, dependiente, reconociendo al rey de España, o si no, en, en la segunda mitad de esta década buscando instalar la monarquía en el Río de la Plata, ¿no es cierto? Es, esa lucha de, de, de ese gobierno centralista, estén, me refiero al, a la Junta Grande, el Triunvirato. Al, este, al directorio de, de Posadas, de, de Alvear, de, de Rondón, ¿no es cierto? Contra, Contra una lucha federal popular, ¿no es cierto? ¿M? Que este, tenía como, como un esclarecido líder, ¿no es cierto? A José Artigas. no eh, Con su Liga de, de los Pueblos Libres. Con la, efectivamente, la Liga de los Pueblos Libres, que integró. Entre Ríos junto con Santa Fe, Corrientes, Las Misiones y, y en un momento Córdoba y, y con el centro en la banda oriental, ¿no es cierto? Este, bueno, que precisamente bregó por una auténtica independencia, ¿no es cierto?, que en esa época estaba afectada eh, no solamente en, en, esa, en ese momento en plena lucha, contra la dominación o contra la, los ejércitos realistas por, eh, este, españoles, sino que en la banda oriental, ¿no es cierto?, con la, la invasión de los portugueses, ¿no es cierto? ¿Mm? Entonces, este, Artigas tuvo que luchar contra, contra varios flan flancos, ¿no es cierto?, ¿Mm? este, por un lado contra los porteños que terminaron aliándose con lo, lo, los portugueses para derrotar a Artigas, ¿no es cierto? ¿Mm? Y contra los portugueses mismos que finalmente estén, eh, lo derrotaron, ¿no es cierto? ¿Mm? Y fracasado ese, ese sueño, esa utopía, ese proyecto político de, de Artigas y de, y, y de varios... Eh, pueblos del litoral, no es cierto, del país que se habían organizado. Eh, pasamos a otra etapa que es la, la Confederación Argentina, época de Rosas, 1829-1852. Eh, este libro donde usted eh, tiene una mirada crítica, podemos decir, de, de Rosas, de como, como dirigente político, como eh, sí, claro, dictador, este, también lo denomina. Claro. ¿no porque Rosa fue, después de Rivadavia, el máximo defensor del centralismo porteño. Este, Usted lo llama aquí los, los federales porteños, que tenían una particularidad, no eran los federales de, provincianos. Claro, porque, digamos, este, esto han tratado de confundir mucho los historiadores, historiadores revisionistas, ¿no es cierto?, acerca de lo que fue la, este, la política este, de, de Rosas, ¿no es cierto? Este, en realidad están, están ocultando o están dejando de lado que este, Rosas defendió, pero este, eh, decididamente y, y, y, y militarmente, ¿no es cierto?, el principal privilegio que había en el país, de tipo económico, ¿m? que era la renta aduanera, ¿no es cierto? Este, el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Claro, la renta aduanera porteña, ¿no es cierto? El monopolio porteño. Bien, eh, este, resulta que eh, todos los productos entraban y, y salían por el puerto de Buenos Aires ¿m? y... El, el puerto de Buenos Aires las autoridades porteñas cobraban digamos, este, un impuesto determinado, ahora esos productos eran adquiridos, consumidos los importados, no solamente en Buenos Aires, sino en todas las provincias, ¿no es cierto? y además, desde las provincias también se exportaban por el puerto de Buenos Aires sus propios, sus propios productos ¿no es cierto? o sea que las provincias participaban, ¿no es cierto?, este, en, en las exportaciones, importaciones y exportaciones, pero no participaban de la renta aduanera, ¿no?, este, y eso fue lo que va a defender este, en Rosas y eso es lo que va a producir la rebelión permanente este, en, que vivió Rosas en, toda, en todos sus años de, de gobierno. Eh, no fueron solamente los unitarios los que combatieron a Rosas, fueron unitarios fede y federales también, ¿no es cierto?, ¿Mm? eh, los que combatieron a Rosas. Y desde aquí, desde Entre Ríos, el general Urquiza es uno de los protagonistas de, de esa rebelión contra Rosas. Claro, este, y, y justamente, justamente eh, este, eh, Urquiza quiso terminar con ese monopolio a donero Porteño y, y digamos eso ya lo trato en, en el libro siguiente que es hacia la derrota federal la confederación argentina 1852-1862 donde la confederación argentina pasa a tener su capital en la ciudad de Paraná así es bueno este, entonces fue ese, ese intento provinciano de, de organizar el estado nacional no es cierto eh, digamos eh, eh, desde una posición diferente a, la, a lo que lo que hicieron los porteños finalmente este, y lo que pretendían hacer desde 1810. ¿eh? Este, centralizado todo en Buenos Aires, toda la política, la economía, ¿no es cierto? Este, en la cultura, todo centralizado en Buenos Aires. Eh, entonces, eh, de, después de, de organizado el país, ¿no es cierto? Buenos Aires rechazó la constitución del 53 y creó su propio Estado que pretendió ser un Estado. Totalmente separado, distinto este, al, de, al de los 13 ranchos, ¿m? según los porteños, que constituíamos las provincias, ¿no es cierto? Este, fíjense, 13 ranchos éramos en aquella época, 13 provincias, ¿no? Incluso eh, se, no se reconoce o no se, eh, se lo suele citar a Urquiza como el primer presidente argentino, es una visión provinciana, vamos a llamarle de... De, de que fue el primer presidente constitucional. Así es. Pero Porque dicen no, que no estaba Buenos Aires. En la no, no solamente eso, sino agrego algo más. Este eh, eh, El Congreso de la Confederación sancionó doscientos y pico de, de, de leyes, ¿no es cierto? Y bueno, y las leyes, bueno, que uno las conoce... Eh, para identificarlo mejor, a veces con una denominación aparte, este, en la ley de residencia, la ley, eh, ¿no es cierto? 14, bueno, se la enumera la ley 1420, pero todas las leyes tienen un número, ¿no es cierto? Se enumeran, ¿no es cierto? Eh, y eh, las, las leyes de la Confederación se enumeraron del 1 al 200 y pico, ¿no es cierto? Ahora, cuando Mitre destruyó la Confederación Argentina de, de digamos, este, de, de, con sede en Paraná, este, y reorganizó el Congreso, el Congreso de Buenos Aires, Congreso Nacional, empezó a sancionar las leyes con qué número número 1, 2, 3, 4 así que hay dos leyes número 1 dos leyes número 2 pero claro se reconoce solamente la que dictaron los porteños no, no los provincianos no por más que la constitución habla de, de pactos preexistentes, leyes y, y toda la normativa que existió antes de la, de la conformación digamos, del estado nación actual eh, y aquí llegamos al quinto libro, que es el Estado Nacional Argentino, 1862-1880, también publicado por EDUNER, donde aquí ya derrotada la, el proyecto de la Confederación Argentina, eh, usted habla justamente de, bueno, de cómo se inicia ese otro proceso, que es un proceso eh, que va a marcar y definir un poco el perfil productivo del país, el, el perfil agroganadero del país. Efectivamente, sí. Sí, pero a propósito de esto, eh, eh, realmente, ¿por qué Urquiza este, dejó el campo libre a los porteños para que organizaran a su manera el Estado Nacional? Bueno, eh, creo que, que, que una clave muy importante es eh, justamente... Eh, este, que fue vencido económicamente eh, a, tra a través de los derechos diferenciales sancionados por el Congreso de la Confederación se intentó que eh, el puerto de Rosario fuera la, la, la vía de comercio directa entre la Confederación ¿no es cierto? Eh, y Europa eso no funcionó no funcionó. Y siguió la importación y la importación llegando o saliendo desde Buenos Aires. ¿no? Es decir, la Confederación fue asfixiada económicamente. Y bueno, y en realidad, entonces, este, es un. es una interpretación, es una, es una manera de, de, de suponer por qué Urquiza este, abandonó. Este, su lucha, su lucha federal, ¿no es cierto? Este, y tal vez ese haya sido el motivo fundamental o un motivo determinante, ¿no? Eh, pero en realidad, en realidad, este, el Estado, el Estado, pensado por, por Urquiza y, y, y, y quienes, sus ministros y quienes lo apoyaban, ¿no es cierto?, ¿Mm? Este, esa clase dirigente de Paraná podemos decir ¿no? Este, no, no, no pensaban en un país en un estado muy distinto al de Buenos Aires no es cierto pensaba este en un estado eh, con su base económica en el desarrollo de la ganadería y la agricultura no es cierto ¿Mm? este y claro, eh, este, y teniendo eh, este, como, digamos, como destino fundamental a, a Europa y, y, y, al, y al comercio con Inglaterra fundamentalmente, ¿no? Este, y la, la vinculación entonces de ahí con, con Europa. Este, la, diferencia, la diferencia fundamental, estimo yo, en que. Este, Quería con, construir un estado nacional sin, sin privilegios, sin provincias o ciudades privilegiadas, ¿no es cierto? Que fueran realmente todas iguales, digamos, siendo verdaderamente un país federal. Porque, claro, tomando el modelo de, de la confederación de, de los Estados Unidos, por ejemplo. Efectivamente, sí, porque, porque nuestra constitución Dice que este, ya de ese artículo primero que somos este, una República Federal, ¿no es cierto? Bueno, este, y yo este, creo que en varios libros trato de demostrar de que el federalismo no existe verdaderamente en la Argentina, o existe, digamos, en cuentagotas, ¿no es cierto? ¿Mm? Este, las provincias no son verdaderamente autónomas porque, digamos, principalmente no son autónomas económicamente, ¿no es cierto? Y de ahí nace su, su dependencia con, eh, con el gobierno nacional, ¿no es cierto? ¿Mm? Que está en Buenos Aires, porque Dios está en todas partes, pero atiende Buenos Aires, ¿no? Y ahí llegamos justamente al Estado Nacional Argentino, este libro donde, bueno, habla cómo ya se configura, se forma el Estado-Nación que, que conocemos en gran medida, más allá de luego lo que van a ser los procesos en el siglo XX, los distintos procesos políticos. ¿Y cómo, cómo aborda esa etapa, profe? ¿Qué, ¿Qué aspectos le preocuparon más o le, le interesó remarcar desde esta mirada crítica? Bueno, este... Eh, eh, subrayemos, eh, eh, eh, eh, eh, antes que nada, algo que vos señalaste hace un momento, que ahí se constituye este, el Estado Nacional Argentino, este, que con eh, la, la modernización de la década del 80, ¿no es cierto? Y, lógicamente, con todos los, los, los la evolución y los, los cambios naturales, ¿no es cierto?, que ha habido... En, en más de 100 años, es el Estado nacional tal como existe en la actualidad. O sea, o sea este, un país este, centralista, este, productor fundamentalmente de materias primas, hoy le llamamos commodity, ¿no es cierto? Este, que dan lugar a, a, a la principal renta que tiene o una de las principales rentas de, que tiene el Estado Nacional, que, que es justamente los impuestos de, de importación y exportación, ¿no es cierto? ¿Mm? Este, pero entonces, entonces un país eh, muy dependiente del capital extranjero, ¿no es cierto? ¿Mm? Este, y no solo a través de inversiones directas, ¿no es cierto? Sino, sino a través del endeudamiento permanente, ¿no? Digamos, eh, Rivadavia contrató el primer empréstito con la Barin Brother en el año en 1824. Bueno, que todavía no se había pagado en esta época de, de, de, Mitri, de Mitre, ¿no? Eh, sino que será ocho, en total, este, en Roca, 80 años más tarde, haberlo contratado, que se, se este, amortizó totalmente. Bien. Pero entonces también en esta época de, de Mitre recomienza todo ese proceso de, de endeudamiento permanente que ha tenido la Argentina, ¿no es cierto? Que tuvo un ligero corte que duró muy poco durante el gobierno de Perón, ¿no es cierto? En esa época fue la única... ¿eh? que la Argentina no debía un, un solo, una sola libra esterlina, un solo dólar a, a los bancos extranjeros, ¿no es cierto? A europeos y norteamericanos, no. Bueno, pero pronto se, se retomó hasta lo que es una calamidad actual, ¿no es cierto?, este, en que pesa tanto sobre los argentinos, ¿no es cierto? El endeudamiento externo, bueno, eso comenzó en la época, en la época de, de Mitre en la época en que se organizó el Estado Nacional a tal punto que, por ejemplo, ya durante estas, estos gobiernos de, de Mitre de Sarmiento y de Avellaneda ¿no es cierto? Este, el Estado tenía que destinar más del 35% y hasta más del 40% al pago a la amortización de la deuda externa, fíjense casi la mitad, otras veces más adelante fue, fue la mitad, ¿no es cierto? pero fíjense ustedes y, y, y comprendan la, la enorme importancia que tiene eso que el país en vez de capitalizarse, se descapitalizaba fenomenalmente y de ahí entonces que en vez de construirse un país fuerte, potente, autónomo, ¿no es cierto? este en, eh, eh, y y, y con, con todas las libertades, ¿no es cierto? Este, estamos hoy embretados en, este, en, este, en esta disyuntiva feroz que significa eh, la falta de, de inversiones, que son inversiones extranjeras, y el pago de, de la deuda externa. No solamente de una deuda, este, en, la contratada últimamente por eh, este, Macri. Porque la deuda externa total de Argentina en la actualidad este, son más de 200 mil millones de dólares. 200 do, creo que son 270 mil millones de dólares. Aparte, deudas provincianas, deudas municipales y deudas privadas. Deudas privadas. Profe, en este quinto libro. Usted, eh, bueno, comienza a tratar un periodo donde se escribió gran parte de la historia que se lee, ¿no es cierto?, la historia eh, mitrista. Pero usted también tiene eh, en proyecto otros libros que próximamente van a dar a luz, eh, un sexto, un séptimo, y, y tiene pensado continuar escribiendo las diferentes las próximas etapas. Sí, eh, pero que que retome algo... Este, que dejamos atrás, ¿no es cierto?, y que es muy importante que vos este, me habías preguntado con respecto al libro anterior, eh, este, en, en el proceso histórico argentino, este, digamos, ocupa un papel fundamental este, la burguesía terrateniente, ¿no es cierto?, bueno, eh, esa burguesía terrateniente que terminó de, de, de, de consolidarse, de fortalecerse y de engrandecerse este, con justamente ese en época del próximo libro que voy a tratar este, este año si, si sale esa edición pero entonces eh, ¿Cuál es el, el origen de, de esta burguesía terrateniente? Me parece algo fundamental que eh, ocultan eh, este, los historiadores revisionistas que eso este, sentó sus primeras bases con el reparto o el regalo de tierra, no lo que hicieron los españoles en la época colonial sino en la época de Rosas Después la copió este, y la concretó Roca, este, justamente para empujar a los indios más al sur y más a la cordillera, para extender la frontera agropecuaria de Buenos Aires. Primero este, lo, lo, lo, lo, los gauchos federales o, o, o los paisanos federales, ¿no es cierto? ¿Mm? Este, limpiando los defensores del federalismo por parte de los gobiernos porteños con, con este, en las presidencias de, de, de Mitre y de Sarmiento y, y, y, bueno, y después de Avellaneda en gran forma eh, este, fueron limpiando el territorio, digamos, este, eh, eliminando a los defensores del federalismo Profesor, le agradecemos mucho por habernos acompañado en este episodio. Esperamos con mucha ansiedad y entusiasmo su próximo libro, su sexto libro. Y bueno, vamos a seguir eh, leyéndolo para conocer un poco más de, de historia argentina, vista desde aquí, desde la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Y les quería compartir fragmentos de otra interpretación de nuestro pasado del profe Juan Antonio Vilar donde reflexiona sobre cómo aprendemos sobre historia La historia que nos enseñan Desde que se organizó la enseñanza pública en las escuelas y los colegios los estudiantes han aprendido una historia nacional oficial que es la historia escrita desde Mitre por las clases dominantes Es lineal, dicotómica, de héroes y reprobos predominantemente militar, plena de fechas y batallas, completada con una larga lista de autoridades que van desde la primera junta hasta los presidentes constitucionales, más algunas leyes y otros datos aislados salientes. Esta historia comienza en 1492, con la llegada de los europeos a este continente. De la historia anterior de los salvajes, solo se hacen meras referencias como curiosidades de quienes vivieron en estas tierras la historiografía clásica y todo el sistema educativo conserva esta impronta. Otra visión de nuestro pasado y presente. Esta historia social argentina sigue un enfoque dialéctico pero más que cuestiones teóricas considera los aspectos concretos del proceso histórico, de las políticas reales, los intereses en juego, los impulsos del desarrollo económico, las condiciones del trabajo, el peso de las tradiciones y de la religiosidad, los efectos sociales, el espacio físico, la influencia cultural, la condición humana, las causas de los conflictos. Es decir, las cuestiones prácticas que definen los procesos generales y particulares de los pueblos. El propósito es realizar un análisis coherente e integral, dándose relevancia a los actos, sucesos, protagonistas y actores sociales, poniendo de relieve la clave del proceso político-económico, sus aspectos centrales y trascendentes. Serán destacados los momentos cruciales vividos, cómo funcionan las instituciones, cuáles fueron las causas del desarrollo argentino, su evolución, la distancia entre los discursos de los principales actores y su práctica, los conflictos sociales, las mentalidades diversas y cambiantes, dentro del marco mundial y continental. La historia es un proceso complejo, conflictivo, contradictorio y cambiante de los pueblos en el cual en esta última instancia predominan los factores económicos así compartimos estos dos fragmentos de Juan Antonio Vilar donde reflexiona sobre su mirada histórica y cómo aprender a leer y a releer la historia y como siempre les recomendamos algún otro libro en este caso les queremos compartir historias casi desconocidas de Concepción del Uruguay ...que ya cuenta con dos tomos... ...este es el tomo 1 y este es el tomo 2... ...historias casi desconocidas... ...de Concepción del Uruguay tomo 2... ...ambos libros publicados por la editorial... ...el miércoles de la ciudad de Concepción del Uruguay... ...que recupera historias desconocidas... ...o muy poco conocidas ...de la histórica Concepción del Uruguay... ...por otra parte... ...publicado en la ciudad de Villaguay, ...de la editorial municipal de aquella ciudad de la colección Los Nuestros, este libro histórico de Vicente Ferrer Moreira, un poeta que recupera la historia del Capitán General Don Justo José de Urquiza y del Brigadier General Don Crespín Velázquez a partir de un texto actualizado y anotado y comentado por Olga Beltrame, Ricardo Moreira y Raúl Jaluf. Así que con estas recomendaciones nos despedimos y nos encontramos en un nuevo episodio.